Hola amigos de YouTube hoy les traigo que hubiera pasado si Naruto era olvidado por sus padres y era la reencarnación de Agoromo, Amura, Indra, Asura, Kaguya y Madara es mi primera teoría y si tiene algunos errores perdonen por eso, muy bien empecemos con la teoría. Todo comienza un 10 de octubre, una madre de pelo largo rojo que era Kusina estaba dando a luz a trillizos en las afueras de Konoha, mientras que le apretaba la mano muy fuerte a Minato, que la mano de Minato estaba a punto de quebrarse en eso. Un fuerte grito de Kusina da a luz a su primer bebé, un bebé con pelo rubio, Kusina, este se llamará Naruto, y después otro grito de Kusina que da a luz a otros bebés más los otros dos bebés son pelirrojos, Kusina, este otro se llamará Menma y esta pequeña se llamará Mito. En una velocidad impresionante aparece un enmascarado y todo pasa como en el anime. Hasta que Minato se le ocurrió de usar el Shiki Fujin tras al invocar a la diosa de la muerte le dijo que quieres mortal. Minato. Quiero que selles al Yubi en mis dos hijos Mito y Menma mientras que el alma sellado en Naruto, ¿sabes cuál es el precio? No es así mortal, Minato, si estoy dispuesto a dar mi vida, entonces en... Ese momento la diosa de la muerte bajó la mirada hacia Naruto y sorprendió quedando desconcertada vio que Naruto era muy poderoso y tenía las reservas de chakra más grandes que la del Yubi y se sorprendió más porque vio que Naruto con el paso del tiempo Naruto iría aumentando esas reservas de chakra, mira mortal esta vez no me llevaré tu alma solo porque estoy de buen humor, Minato, muchas. Gracias Shinigami-sama, Time Skip Naruto de 5 años se encontraba corriendo de una horda de aldeanos con palos, cuchillos, kunais, Surikens etcétera, hasta que Naruto hace un movimiento y imprevisto se mete a un callejón sin salida, Naruto se encontraba rodeado hasta que los aldeanos lo empezaron a lastimar y así Naruto quedando tirado en el callejón con un charco de sangre pero logró ponerse de pie una vez más y se fue rumbo camino a su casa nota en ese momento era de noche fin de la nota naruto llegó a su casa y vio desde afuera que había gente esa noche era 10 de octubre y estaban festejando el cumpleaños de menma y mito pero era el cumpleaños de naruto también entonces naruto entró y él sabía que lo darían importancia ya que sus padres nunca se percataban de que no estaba ahí como si no existiera estaban las cabezas de los clanes y también Itachi y Sasuke y el tercero Kage y Kakashi, Naruto triste se va a su cuarto y cierra la puerta la cama de Naruto estaba cubierta de tierra y tenía poca ropa para vestirse, Naruto se echó a su cama mirando el techo, en ese momento se escucha hablar a Minato y Kushina Minato, escuchen todos tengo algo que decir nombro a mi hijo menma cabeza de él clan namikaze en ese momento naruto escuchó esas palabras se puso triste pero aún tenía esperanzas de ser cabeza del clan uzumaki pero esa esperanza de naruto se desvaneció ya que escuchó a kusina decir kusina yo también tengo algo que decir nombro a mi pequeña mito cabeza del clan uzumaki entonces naruto empezó a llorar y a la misma vez furioso porque sabía que lo estaban desterrando de su Propio clan en ese momento un ataque ira, odio y desprecio desbloqueó su Sharingan de tres aspas y después desbloqueó su Majekyo Sharingan en forma de espiral y tenía la habilidad del Kamu y después de sentir esa sensación se desmayó y despertó en su espacio mental era un terreno blanco sin fin y después tenía la cárcel del Yubi entonces Naruto miró por todos lados y no vio a nadie y empezó a pensar en cómo salir de ahí y entonces y una voz le habló a Naruto y le dijo ¿Ya te vas? Y Naruto furioso dijo ¿Quién eres? Entonces un hombre con armadura roja y pelo largo negro que cubría su ojo derecho se hizo presente y Naruto volvió a preguntar ¿Quién eres? Y el hombre contestó yo soy Uchiha Madara y después de Madara cinco personas más se hicieron presentes yo soy Indra Otsutsuki y el inútil que está al lado mío es Asura entonces Asura quedó en ridículo y se presentó igual hola yo soy Asura Otsutsuki, después otras dos personas se hicieron presentes también hola niño yo soy Amura Otsutsuki y él es mi hermano Agoromo Otsutsuki, ¿Agoromo? Hola niño soy Agoromo o más conocido como Rikudou Senino el sabio de los seis caminos, y después de Agoromo y una mujer extremadamente hermosa con el Tsukuyomi infinito en su frente apareció y dijo hola niño me presento soy Kaguya Otsutsuki la madre del chakra y Naruto quedó rojo como un tomate del sonrojo de lo hermosa que es Kaguya, Kaguya, he visto como esos inútiles de tu aldea te lastiman y quiero preguntarte algo, Naruto con intriga le dijo qué cosa, Kaguya, quieres ser mi hijo. Y Naruto se puso a llorar sin parar y Kaguya fue. Abrazo a Naruto Kaguya, ¿por qué lloras? Naruto, es que nadie me habría dicho que fuera su hijo y mucho menos nunca recibí un abrazo de alguien y Naruto seguía llorando en los brazos de Kaguya, Kaguya, cuéntame qué te pasó. Naruto Naruto, mis padres de sangre me olvidaron y como eso fuera poco no le bastó con olvidarme y también me desterraron de mi propio clan entonces Kaguya dijo hoy eso cambiará. A partir de hoy eres mi hijo he cambiado tu línea sanguínea de los Uzumaki y Namikaze, ahora eres oficialmente mi hijo y eres parte del clan Otsutsuki y no hemos venido solo a presentarnos y sino que queremos darte regalos Naruto sorprendido, dijo ¿En serio? Indra, si en serio ahora ven y acércate niño, entonces Naruto se acercó y Indra puso su mano en la frente de Naruto y a Naruto le empezaron a. Arder los ojos y vio que tenía el Rinne Saringan de nueve aspas, pero Indra también le dio el Majekyo Saringan eterno que eran líneas en forma de remolino con el Majekyo de Madara en el centro. Madara, ahora ven aquí, voy a darte algo que nadie tiene. Voy a darte el Mokuto ni el Rinnegan y Madara. Puso su mano en la frente de Naruto y otra vez le empezaron a arder los ojos. Asura, ven acércate, voy a... Darte mi habilidad de hacer muchos rasengan ya está ya tienes la habilidad amura, ahora voy a darte algo muy especial para mí voy a darte el yakugan y otra vez a Naruto le ardían los ojos solo falto yo dijo a Goromo y yo voy a darte el poder de los seis caminos pequeño a Goromo puso su mano en la frente de Naruto y ya le había transmitido el poder del sabio de los seis caminos a Goromo, bueno. Naruto creo que es hora de irnos Naruto, muchas gracias a todos por los regalos los aprecio mucho nos vemos Naruto dijeron todos juntos menos Kaguya y así todos se desvanecieron Kaguya, bueno hijo solo quedo yo y mi regalo es entrenarte para poder controlar todo ese poder Naruto, muchas gracias Okasan y Naruto la abraza con mucho amor y cariño y aprecio hacia Kaguya Kaguya, bueno Naruto chan tú. Entrenamiento empieza mañana y si quieres verme solo tienes que concentrarte en venir aquí Naruto, hasta mañana Okasan y entonces Naruto salió de su espacio mental y se acostó en su cama con una sonrisa en su rostro ya que tenía una madre de verdad que lo quería mucho al día siguiente Naruto se encontraba durmiendo pero estaba enfrente a una jaula gigantesca y desde adentro una voz le decía por fin. Mi carcelero vino a verme Naruto, ¿quién eres? Soy el Yubi yo soy la culpa porque te tratan mal y dime una cosa. Me odias. Naruto, no no te odio ya que tuviste que tener una razón por la cual atacaste la aldea dime Yubi cuál es tu nombre verdadero ya que Yubi me suena más a un apodo que un nombre Yubi, jaja eres astuto cachorro bien te lo diré mi nombre real es Kurama Naruto, te liberaré de ahí. Kurama Kurama, ¿qué? ¿Por qué me liberarías? Naruto, porque yo no te considero un demonio quieres ser mi amigo Kurama. Entonces Naruto quitó el sello y luego giró sus dedos en el estómago y liberó a Kurama listo ya te liberado choca puños conmigo Kurama y Kurama se sorprendió ya que Naruto quería chocar puños con él entonces Kurama sonrió y chocó puños con Naruto y después Naruto le dio un abrazo a Kurama en sus patas y Kurama respondió el abrazo de Naruto con sus colas rodeando a Naruto nota en esta teoría se me olvidó poner a Satsuki la hermana mayor de Sasuke pero Itachi no deja de ser el mayor de los tres hermanos fin de la nota Kurama, Naruto como yo no tengo mi chakra en ti no puedo entrenarte pero Kaguya si sí puede pero primero márchate de esta aldea vete de y después de unos años. Vuelve para los exámenes de Chunin Naruto, está bien Kurama hagámoslo. Entonces Naruto se marcha se va muy lejos hasta entrar en un bosque hasta que encuentra un espacio perfecto para una casa pero como no sabía usar el Mokuton no podía construir la casa entonces fue a una laguna y se concentró para entrar en su espacio mental para entrenar con Kaguya Time Skip ya pasaron tres años Naruto ya tenía ocho. Años y vivía matando mercenarios Naruto bestia con una ropa similar a la que usa Obito en la cuarta gran guerra ninja pero lo que cambia es que la ropa de Naruto tenía capucha y era de color negro tenía una venda negra en la que tiene un nudo largo y fino en la parte del estómago que sostiene la ropa de Naruto en las piernas tenía vendas blancas no porque se lastimó sino porque es parte de su... Vestimenta tiene unas saldalias ninjas negras y el abanico de Madara en su espalda y tiene guantes negros y el rostro de Naruto está completamente tapado por la oscuridad de la capucha y con su rinesaringan de nueve aspas siempre activo hasta que una vez Naruto hizo algo que apareciera en todos los libros bingo como ninja de rango de quinta duple S ya que se informaron a todas las aldeas de todos los países elementales que un ninja habría destruido completamente sin dejar rastro un país bastante grande lleno de mercenarios solo con una bola negra pequeña todo el entrenamiento que había hecho con Kaguya estaba dando sus frutos pero eso solo era la mitad ya que le faltaba poder controlar la otra mitad que era muy difícil pero Naruto ya sabía volar hasta que el libro bingo llegó a manos del cuarto Okage Minato Namikaze un ambu desesperado entra sin avisar diciendo Okage Sama tiene que ver ese teo Minato, ¿qué pasa? Ambu, mire sama un ninja desconocido ha destruido un país entero lleno de mercenarios y es calificado como ninja de quinta duples en ese momento Minato se sorprendió quedando desconcertado y quedando helado y sin palabras y también temblando pero lo más aterrador fue cuando vio en la parte donde decía edad entonces. Minato leyó el libro y vio que el ninja de quinta duple S tenía aproximadamente tan solo 8 años y esto también llegó a oídos de Akatsuki todos los miembros de Akatsuki sabían que si se metían con el ninja sabían que tenían una muerte segura entonces el líder de Akatsuki Pain mandó a Deidara y Asasori en busca de este ninja para invitarle a unirse a Akatsuki pasaron 5 días sin encontrar nada hasta que Deidara junto con Sasori volaron encima de una ave de Deidara hasta que de arriba lo vieron Deidara, mira allá está vamos Sasori, perfecto vamos y Naruto estaba yendo rumbo a su casa en el bosque hasta que dos ninjas con capas negras con nubes rojas se le aparecieron delante de Naruto y dijeron Deidara, hola amigo has recibido una invitación para unirte a Akatsuki Naruto, y si me niego. Deidara, entonces tendremos que destruirte Naruto, inténtalo si puedes entonces de Deidara frunció el sello y lanzó insectos explosivos a Naruto pero no le hicieron ni cosquillas a Naruto ya que este era muy resistente y ya además estaba muy marcado y Deidara quedó con la quijada en el suelo y Naruto se movió a una velocidad que no era visible ni para el Rinnegan ni un abrir y cerrar de ojos atravesó a... Deidara con una espada que Naruto había creado era una espada con la hoja de luz que tenía los cinco elementos del chakra y lo atravesó con el Raiton ya que esa era la debilidad de Deidara muriendo en el acto en ese momento Sasori lo miró desconcertado a Naruto y Naruto cortó toda su marioneta con el Raiton y Sasori estaba temblando y Naruto lo cortó en pedacitos a Sasori pasaron otros cinco días y pain. Seguía esperando a Deidara y Sasori, entonces pasó algo inesperado. Llegó un mensajero para Akatsuki, mensajero. Hola buenas tardes, vengo a traer un pergamino para Akatsuki. Tranquilos, no diré nada sobre ustedes. Pain tomó confianza al mensajero y tomó el pergamino. Lo abrí y aparecieron los cuerpos de Deidara y Sasori junto con una carta. No pienso unirme a ustedes, no soy un ninja renegado como ustedes y. ¿sí? Si intentan algo los destruiré a todos Pain frunció el sello pero a la misma vez no quería perder más miembros pero Toby dice oye Pain porque no me lo dejas a mí. Pain, ¿seguro? Toby, claro Pain no te preocupes después en todo caso si no vuelvo es porque Mori no vuelvan por mi Pain, está bien Time Skip pasaron cuatro años y Naruto ya tenía 12 y se dirigía hacia Konoa para los exámenes de Chunin pero. Se detuvo para hablar con su madre Kaguya Naruto entró en su espacio mental Naruto, hola Aokasaa y salto a los brazos de Kaguya y esta lo abrazó fuerte y después le dio un beso en la mejilla Kaguya, ¿cómo estás hijito? Naruto, bien mamá quería verte antes de llegar a Konoa te quiero mucho Okasan Kuguya, y yo a ti mi Naruto Chan Naruto, Okasan tú me dijiste que eres inmortal si sí, eres inmortal. ¿Por qué no puedo verte sin estar aquí? Kaguya, porque estoy sellada en la luna Naruto, ya verás Okasan voy a liberarte en cuanto desarrolle un jutsu para romper ese sello y puedas estar conmigo Okasan Kaguya, mi Naruto-chan Naruto, bueno Okasan tengo que seguir mi camino hacia Konoha Kaguya, está bien Naruto-chan Naruto salió de su espacio mental y siguió su camino hasta que llegó a su destino llegó a... La puerta de Konoa y vio a los guardias durmiendo y Naruto dijo que pésima seguridad y suspiró y entró y se dirigió a la torre Okage al entrar tocó la puerta y Minato dijo adelanta entonces apareció Naruto con su vestimenta Minato concentrado en el papeleo no levanto la mirada y Naruto dijo la Okage sama vine aquí porque quiero convertirme en ninja antes de los exámenes de Chunin Minato, ten completa esto y podrás ser ninja naruto vio el papel donde tenía que registrarse y además una prueba naruto lo hizo en un milisegundo y minato se sorprendió por la rapidez de registro y prueba del individuo porque no lo habría mirado porque tenía mucho papeleo minato levantó la mirada y quedó con los ojos abiertos y temblando ante el ninja que habría visto en el libro bingo eres tú tú el ni ni ninja de King Duple S de déjame ver el registro cuando Minato bajo la mirada no sabía lo que estaba por leer donde decía nombre y apellido decía Naruto o Tsutsuki, pero lo que lo impactaba era el nombre Naruto y Minato dijo eres tú. ¿Naruto? Entonces Naruto se quitó la capucha dejando ver su rostro y su rinesaringan de nueve aspas activo los ojos de Naruto eran aterradores y cuando Minato vio las mejillas vio que naruto tenía los bigotes del yubi y con eso pudo confirmar que era el minato dejando caer algunas lágrimas dijo naruto corriendo a abrazar a naruto pero este lo esquivo con facilidad a minato dejándolo caer al suelo naruto no sé qué intenta hacer o pero no tengo tiempo para estupideces quiero comprar un complejo y minato dijo pe pero estás loco naruto un complejo está bastante caro naruto sonrió y dijo y cuánto está un complejo minato un millón de ríos Naruto sacó un pergamino y sacó un millón de ríos justo y se los dio a Minato y dijo Toma ahora quiero mi complejo Minato, ¿estás seguro? ¿Seguro que no quieres venir conmigo y tu madre? Naruto, mi única madre es Kaguya Otsutsuki la madre del chakra ahora dame el complejo Minato, está bien está. Bien te acompañaré hasta tu complejo Naruto, me parece bien Minato. Este es tu complejo tiene una gran variedad de habitaciones y baños y tiene un campo de entrenamiento Naruto, gracias Okagesama, sama ahora podré hospedarme aquí Minato, no hace falta tanto respeto Naruto solo dime papá Naruto, yo no tengo padre porque mis padres antiguos me olvidaron y solo te diré una cosa mi madre Kaguya me cambió la. Guinea sanguinea cambiando la sangre Otsutsuki Minato, no no eso no es verdad y Naruto se va adentro de su nueva casa dejando a Minato afuera llorando.